El currículum, obviamente, lo vemos, pero no es donde nos, nos fijamos más. Realmente, yo personalmente me fijo en, en, en el portfolio, es decir, ¿qué cosas ha hecho esta persona? Es decir, si esta persona, eh, yo necesito un community manager, pues yo ese personal, lo que le voy a decir es mm, tus redes sociales que llevas, qué, ¿qué proyectos has hecho? Si has hecho algún proyecto personal, eh, has creado alguna comunidad en redes sociales. Si necesito alguien para contenidos, pues, ¿qué contenido has escrito? ¿En qué blog escribes? ¿Tienes blog propio? ¿Vale? Yo creo que en este sector eh, está bien tener formación, obviamente, pero lo más importante es que demuestres que has hecho cosas, que has hecho cosas para ti o para eh, otras personas, porque yo creo que esa es la, la mejor manera de demostrar de que, de que sabes hacer cosas. Entonces yo realmente lo que pido es una muestra de, de, de la experiencia que tiene y de lo que ha hecho.